Hey qué tal, les habla su amigo Macofit y en este video vamos a hacer algo completamente diferente Esta es una receta para aquellas personas que no tienen mucho tiempo Que quieren desayunar algo rico, sabroso, pero saludable Entonces esta es una de mis favoritas, tiene muy buen sabor, es fácil de hacer y además engaña psicológicamente Así que vamos a comenzar con estas empanadas integrales o empanadas saludables con tortillas integrales Así que comencemos Para esta receta, vamos a utilizar dos tortillas integrales pollo desmenuzado huevo revuelto y un poquito de agua armamos las tortillas, las rellenamos la mitad nada más no mucho porque si no se va a abrir con el agua humedecemos la tortilla sellamos, apretamos los bordes para que quede bien sellado, repetimos lo mismo con otra proteína, puede ser el pollo desmenuzado, puede ser carne molida, puede ser a su elección. Calentamos por ambos lados. Y listo. Así que ya sabes, si te gustó esta receta, los otros videos, solamente dale like, suscríbete, coméntalo y compártelo con tus amigos. Y recuerda que nunca es tarde para comenzar.